el tema a tratar es sobre integración la integral es una antiderivada es el proceso al cual nosotros nos permite determinar eh, el intervalo en un intervalo diferentes eh, áreas entre una curva entre curvas o bajo la curva de esa manera es como nosotros aplicamos eh, la integración en todo lo que es el estudio del cálculo la integral es importante nosotros saber cuál es su signo ¿sí? el signo que representa la integral en referente a las integrales tenemos tres partes importantes que son la integral eh, indefinida, una integral definida y también el cálculo de áreas de, a través de, las de la integración bien vamos ahora a tratar sobre lo que se refiere a integral indefinida la integral indefinida eh, es el proceso al cual nosotros obtenemos una antiderivada de una función que es igual a la función más una constante c esta constante c se refiere a que nosotros no conocemos qué valores existen más en una función entonces por eso siempre nosotros tenemos que eh, añadir esta constante c para esto bueno, nosotros vamos a hacer eh, cada uno de, lo, uno de los temas eh, varios ejemplos para poder nosotros descifrar aquí tenemos nosotros eh, la integral de una de una función con respecto de dx. en este caso la integral de, de esta función viene a salir x más la constante c esta constante c habíamos dicho nos está indicando eh, que existen más valores a continuación eh, nosotros también tenemos otra de las reglas de integración la integral de una constante por una función Una constante con respecto a la función es igual a la constante ¿sí? por la integral de la función y tendríamos que esto es igual a la constante por la función que sería x más la constante c. Cuando nosotros tenemos la integral de de una constante ¿sí? por una variable x con respecto de dx, tenemos que va a ser igual a la constante ¿sí? por la integral de la variable con respecto de dx. Y esto va a ser igual a la constante por la variable elevado a la potencia en este caso aquí tiene un 1 sería 1 más 1 y dividido para esta potencia que sería 1 más 1 y más la constante c nosotros si calculamos nos quedaría que la, la constante en este caso es k por la variable x elevado a 1 más 1 es 2 y dividido 1 más 1 2 más la constante c de esa manera nosotros hemos aplicado la integral de una variable elevado a una potencia bien a continuación tenemos ¿sí? una, la, la fórmula a la cual se aplica ¿sí? la, la integral de una variable elevado a la potencia y esta es igual a x elevado a la n con respecto de x y esto es igual a x a n, menos, a n más 1 dividido para n más 1 ¿sí? más la constante de integración nosotros cuando tenemos la integral de una raíz cuadrada de x con respecto de x nosotros para poder integrar tenemos que primeramente volverlo más simple la raíz y para eso lo transformamos la raíz la vamos a transformar en una potencia y tenemos que la variable x es igual a 1 a un medio con respecto de dx aquí nosotros podemos ya aplicar la integral de una potencia que sería igual a la variable por la potencia que es un medio más 1 dividido para un medio más 1 y más la constante c nosotros podemos observar que hemos aplicado ¿sí? la variable de una potencia igual que la regla eh, a continuación tenemos otro de las reglas dentro de lo que es integración que es la integral indefinida de una constante ¿sí? por una función en otro de los casos que se puede presentar tenemos la integral de una constante dividido para la raíz de t con respecto de t aquí tenemos una constante que es 2 y tenemos también una variable en este caso es, es t aquí lo primero que debemos hacer es sacamos la constante que es 2 para la integral que tendríamos 1 o de, derivada de t y dividido para la raíz de t a esto nosotros debemos transformarlo de igual manera ¿Sí? para poder nosotros integrar y lo que vamos a hacer es 2 a la integral de derivada de t y lo transformamos a t elevado la raíz la vamos a transformar a una potencia a la 1 medio posteriormente a esto nosotros vamos a continuar este valor para poder nosotros integrarlo vamos a pasar al numerador y tendríamos la integral de t elevado a la un medio pero como tenemos un medio en el denominador al pasar al numerador pasa con signo negativo con respecto de t aquí en nosotros ya la función ya la podemos integrar y nosotros tendríamos dos tenemos una le aplicamos la regla de una potencia que sería t a la menos un medio más 1 dividido para un medio menos un medio más uno y de esa manera es como nosotros hemos aplicado la regla ¿sí? de la potencia y hemos resuelto ya este ejercicio otra de las reglas que se presenta dentro del, del estudio de las integrales es la integral indefinida de una suma la integral indefinida de una suma es igual tenemos la función f de x más menos puede ser g de x todo esto con respecto de x nosotros tenemos aquí una suma la integral de una suma o diferencia va a ser igual a la integral de cada uno de sus de sus términos en este caso sería la integral de f de x con respecto de dx más menos la integral de g de x con respecto de dx y de esa manera nosotros ya podemos integrar vamos a ver un, uno de los ejemplos que hemos puesto la integral de 1 más x más x al cuadrado con respecto de dx aplicando la regla de una suma o diferencia vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de 1 con respecto de dx más la integral de x con respecto de dx más la integral de x al cuadrado con respecto de dx en el primer caso tenemos aquí la integral de una función que es 1 de x va a ser igual a la, a la variable x más la integral de x con respecto de dx ya tendríamos aplicaríamos la regla de una potencia que sería 1 más 1 dividido para 1 más 1 en el segundo caso tenemos igual aplicaríamos la regla de una potencia que sería x al cuadrado más 1 dividido para 2 más 1 y no nos podemos olvidar de la constante c <coughs> Continuamos resolviendo y tendríamos que x más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo dividido para 3 más c. De esta manera es como hemos aplicado la regla de la suma o diferencia. Otra de las reglas también que es que tenemos es la integral indefinida de una función exponencial. Las funciones exponenciales que nosotros podemos encontrar ese elevado a la x, ¿sí? el ejemplo que hemos que hemos puesto, que es igual, la integral de la función exponencial va a ser igual a e elevado a la x, más c, más la constante c. Eh, también nosotros tenemos otro de los ejemplos que se puede presentar, que es la integral de e, elevado a la t más t elevado a la e con respecto de dt en este caso nosotros tenemos una función exponencial ¿sí? y tenemos una suma entonces aplicamos la integral de una suma que es igual a la integral del primer término que es igual a e elevado a la t con respecto de dt más la integral de t elevado a la e con respecto de dt procedemos ya a integrar cada uno de los términos y nosotros vamos a tener que la integral de e elevado a la t habíamos dicho que es igual a e elevado a la t más la integral de una variable en este caso es t elevado a la e tenemos eh, aplicar como si fuera la variable de una potencia entonces tendríamos que t es igual a e más 1 dividido para e e más 1 y más la constante c y nosotros tendríamos finalmente e elevado a la t más t elevado a la e más 1 sobre e más 1 más c de esa manera es como nosotros podemos aplicar cada una de las reglas en la determinación de estas funciones muchas gracias por su atención